Buongiorno, muy buenos días De Juan Pablo El giorno de hoy voy a fare Un circuito aeróbico Con el TRI ¿Qué cosa voy a fare? Voy a fare 7 ejercicios que te van a meter En forma, que te van a ayudar a razonar A poner tu cuerpo Alto Pero con este ejercicio habíamos bisogno un poco del equilibrio La coordinación Y lo più importante La voluntad, la voluntad de tu De mejorar y de fare estos ejercicios, yo te los consiglio al menos de farlo de 2 a 3 volte a semana, así vas a ver grandes resultados, porque si tú lo haces una sola volta, no vas a ver eh, resultados, y tú debes ser constante, al menos hacerlo dos vueltas a semana, eh, correr, hacer eh, ejercicios con aeróbico, aunque ejercicios con peces si te pienses, pero lo importante es crear buenos hábitos, que tú fai de 2 a 3 de eh, en la semana benísimo, benísimo. Si lo fai por 6 meses, al todo. A, a mí, todos estos ejercicios me han ayudado a mantenerme en forma. Por eso, el día de hoy, condivido con vos este entrenamiento con el TRE, ejercicios aeróbicos. Voy a hacer una secuencia de 7 ejercicios. Vamos a hacer 30 segundos de trabajo de eh, con 15 segundos de recupero vamos a dar el máximo, el máximo, Tú a casa lo puedes repetir, como he dicho prima de 2 a 3 voltas aunque puedes modificar el el tempo con, con un timer ok vamos a iniciar con una buena hidratación ah, bueno, bueno puesto, que le han a eso puesto agua no agua no es, no es un poco gay, ok, ok, ok, vamos a hacer un poquito de de movimiento, vamos a mover nuestro nuestros brazos, que lo vamos a utilizar el giorno de hoy espal avanti, avanti, su en judo, vamos a mover un poquito el bachino el bachino, giro, giro, giro giro, giro, esco eh, si eh, un poquito, una piccola corsa, corsa o, o cual timer aquí en la el, el teléfono aquí en la en la tasca, por eso lo prendo ta, ta, ta, ta, ta, ta, un poquito muévete, muévete, muévete si tú ancora no te has inscrito a este canal, a eso Ok, DRI. Todo el cuerpo, todo el cuerpo, ejercicios aeróbico para razonar para meterte en forma. Ok, nuevamente, dale. Muévete, muévete, muévete. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta Aproximadamente esto dura 15 minutos con 45 segundos. Esto lo repito, como he dicho prima, tres veces. Ok, vamos a sistemar el escarpe. No queremos permarnos solamente para prender un gocho de aire. Ok, y Race. Este entrenamiento lo puedes hacer tú a casa, aunque en palestra. Ok, perfecto. Vamos a iniciar, vamos a iniciar. Vamos a iniciar nuestro primer ejercicio. 3. 2, 1, via. 4, 3, 2, 1, 0. Nuestro primo ejercicio. Vamos a paro skip y vamos a spingar. Avanti, avanti, avanti, avanti, avanti. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Esquina derecha, esquina derecha. Guarda de fronte. Ta, ta, ta, ta, ta. Continua, continua. Si, sí, continua, si, sí, continua ta, continua, ta, continua, ta, no te pares más. ta, ta, ta, ta, un respiro profundo, ok, próximo, para pausa, vamos a fare esto, ta, ta, tipo jumping ya, o el salto, el salto del payaso en español, va, ta, ta, grande, grande, grande, grande Grande, grande, grande, grande, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, le fato darle la prima de hacer esto, porque no me manca el fiato, esto reales. reale, esto es real ok, ahora, vale. tra, tra, tra, tra, tra, Tinoquio, no supera la punta del pie, tra, tra, Esquina esquina directa no puedo hacer este. vamos a hacer el burpees Largo, largo indietro. Uh. Vamos a ver el burpees con un solo pie. Dopo cambio. Vamos no a Ta, salgo. Ok. Okay, Ah, ah su. su, su, su, su, okay, vamos a cambiar, de. cambio de cámara. Su. Su. Su. Su. Su. Su. Uh. Un un dificultad, ¿no? Laterale. Da. Da. Escuote. Da. Salgo. Tra. Tra. Escuote. Da. Da. ¡Oh! Monte Claibe, ¡Continua! Uh. ¡Skippy! ¡Skippy! Fallo a tu ritmo. Oxígeno. Jumping ya. Circuito aeróbico Se siente, ¿no? ¡Madre de Dios! ¡Gurpe! laterales contact to Último. Último rap. Sí, sí. Tú tocas este forzo mientras lo Último, último. a fondi,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 Okay. escote laterales El último, último esfuerzo. Monta No es tanto fácil, pero habíamos rayunto nuestro objetivo. Tú tocas este esfuerzo, vendrá pagado. Te lo digo yo. Gracias, veramente. Ripózate. fai un poco de stretch. Si ancora no te has inscrito a este canal, inscríbete a eso. No te dimenticare de far stretch. Gracias a tutti. Ah, buen allenamento, Buen allenamento. Soy grande. Soy grande. Gracias. Decore, Pablo. Uh, madre de Dios. Uh, duro, duro.